A darnos cuenta de que, uy, pero si llego a la casa y como que vinieron levantándome. Cuántas veces a veces en los retiros que estamos preparando y que trabajamos y que uno dice, ya no doy más, pero el Señor me levanta, yo no sé cómo estoy, pero nos acostamos, dormimos y al otro día, espectacularmente. ¿no? Me acuerdo cuando viajaba con el Padre Harry, que en paz descanse, y nos tocaba, yo iba manejando y íbamos de un lugar a otro desde las 9 de la mañana visitando y me acuerdo que llegamos a Montepatio y yo llegué muerta la primera vez que hacía ese viaje de acá, de Yapel, con los cerros y, y teníamos que llegar a Ovalle yo le dije, padrecito, por favor, nos vamos a ir una, bastante antes de lo presupuestado porque estoy cansada, nos vamos a ir ahí despacito así que para que no, no nos alarguemos mucho y realmente empezó la misa y yo le dije, Señor, perdóname y me senté atrásito así, con los pies ahí en la banca y terminó la misa y yo era otra, parecía que me venía levantando. Y después el padre me dice, vámonos, no, padre, si esto esto bien, en el descanso, en el Señor, Él te descansa cuando tú estás trabajando para Él, cuando tú estás sirviendo, cuando tú ahí, eh, a lo mejor en tu trabajo, estás con tu ejemplo de vida, el Señor te va ayudando, ¿ya? Y que si te tienes que quedar un ratito más para ayudar a alguien que te ha pedido que quiere hablar contigo, dale ese tiempo, dáselo. Y vas a ver que siempre te lo va a recuperar. Y mira, acá eh, seguimos, ¿ah? ¿eh? seguimos con el Antiguo Testamento yo les dije, y en Isaías vamos a ver mucho a Isaías en este mes, y en Isaías 23, 1, 43, 1, mira lo que nos dice y ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he rescatado te he llamado por tu nombre y eres mío, palabra de Dios, hagamos personalizada esta, esta lectura. Y ahora a ti te dice el Señor, a ti que te creó Juan, María Delmira, Sara, José, Jeremía, Eugenia, que te creó, que te formó. No temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Nos conoce, ¿no? Como dice, no, hay un grupo para allá, para acá, una masa, no, el Señor, no es, vino por una masa, vino por, por ti, con nombre y apellido. Nos creó únicos, e irrepetibles, hermanos, hombre y mujer nos creó, para que nos complementáramos, para que estuviéramos unidos, para que juntos, ninguno es superior al otro, que el hombre, que la mujer, unidos, ¿para qué? Para complementarnos. tú mujer eres diferente al hombre, hombre tú eres diferente a la mujer y no eres más ni menos que porque tú puedes llevar un saco de 50 kilos y la mujer no eres superior, no, porque la mujer es más sensible porque puede dar a luz, puede tener ese hijo maravilloso, no es mejor que tú, se complementa. Así que digámosle hoy día al Señor, gracias Señor, aquí estoy, hazme consecuente, que no te defraude. Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Más para adorarte Un día más Para aprender a amar ¡Den